Que no sobroso, y es que desde hoy las autoridades flexibilizan el horario venta y expendido de bebidas alcohólicas. Ay. El Ministerio de Interior y Policía anunció la flexibilización del horario para la venta y expendio de bebidas alcohólicas que regirá desde hoy hasta el 6 de enero de 2022 de domingo a jueves hasta las 2, domingo a jueves hasta las 2 de la madrugada, y viernes y sábado hasta las 4 de la madrugada. Repito, de domingo a jueves hasta las 2 de la madrugada, y viernes y sábado hasta las 4 de la madrugada. La, la decisión de extender una hora, la comercialización fue asumida en una reunión entre ese organismo y el gabinete de salud. Ya ustedes saben, señores. O sea que con esto, las la fiestas nocturnas van a ser más largas. Ahora. Sí. sí, puedes cobrar un poco más de lo que tú cobras. <risa> <risa> y, y, y pues ya tú sabes, la, se va a comprar y a beber, ya tú sabes. Así que, pero por favor, la gente, independientemente de que hay okay. eh, más tiempo ¿verdad? para comprar su bebida y para estar en los sitios bebiendo, por favor. Okay, Prudencia, entonces, moderación, entonces, que el mundo no se va a acabar el, el 31 de diciembre le, los, ¿Los viernes y sábado hasta las 4 de la mañana y los otros días? No, hasta las 2 Hasta, hasta, las, hasta 2. las 2 de la mañana, ok Repito, vamos a repetir Desde hoy hasta el 6 de enero, de domingo a jueves Oh, hasta el 6 de enero, sí. eh. De domingo a jueves hasta las 2 de la madrugada y viernes y sábado hasta las 4 Ya saben Después del ¿Eh? de 6 de enero, que no hagan cocoto de que, ay, que no sí. quita. No, no, no, no. no. Pero eso enero. con prudencia, usted no se puede poner loco. Y andar con cuidado. ¿Eh? Andar con cuidado. Y recordando sabe? que el COVID no se ha ido. No se, hagan, no se hagan los chivos locos, ¿no? Exacto. No se ha ido todavía. COVID. <risa> no se ha ido. Está. Sigue vigente y, la, y las variantes y ese tipo de cosas porque se, se siguen escuchando el caso, por ejemplo, como el de la compañera. ¿Eh? Así que la gente que no se descuide en eso. <risa> Así y es. Y la Navidad va buena aquí en San Francisco.